Si sí te amaba, querido, qué me Vamos, vamos, vamos a escucharla. Özeme. ¡Amor! Mi amor, ¿cuándo vas a dejar a la campesina de novia que tienes? Además, los malos momentos los pasas conmigo. Dame tiempo, mi amor. Ya sabes que aún no logro que pongas sus terrenos a mi nombre. Además, ese terreno me vendría muy bien y necesito explotarlo al máximo. Bueno, solo porque beneficia nuestra economía. Pero ya hazlo rápido, porque ya no la soporto. Tranquila, mi amor. Y además, es una ilusa, no se da cuenta que estoy contigo. Pero ya me tengo que ir porque tengo que arreglar unos asuntos. Ay, hoy estoy muy emocionada, le entrego a mi Christopher lo más valioso, sé que le dará un mejor manejo y nos beneficiará a los dos, estoy segura que vamos a salir adelante los dos juntos, porque nos amamos demasiado, ay te parezco, hablando contigo, en fondo va a presionarme. Hola, amorcito. Hola, Hola, prima. ¿Qué les trae por aquí? Vine a invitarte a una comida muy importante. Mm. Espera, mi amor. Voy a terminar de hacer mis cosas y me arreglo. No te preocupes, prima. Acá tengo todas las cosas en el carro. Sube. Mm. Bueno, pero es que te voy a dejar más guapa de lo que ya eres. Perfecto. Vamos a resanimarla allá y sube. está bien, mi amor. de tu favor Sí, dime prima Era, como yo con pero llevamos dos años enamorados quería poner a su nombre mis Rita porque yo sé que le va a dar un buen mozo ya que eres un hombre humilde, honesto, trabajador tan bueno y por eso quería que me ayudes convenciéndolo de que me acepte Mr. Rita ay qué ilusión. por fin cayó claro prima no te preocupes yo hablaré con él Gracias, primita. Mi amor, todo este tiempo que hemos llevado juntos, tú me has hecho sentir la mujer más feliz del mundo. Eh, es por eso que he decidido poner mis tiritas a tu nombre, porque sé que tú les vas a dar un buen uso y sabrás aprovecharlas mejor. Ahora solo tienes que firmar estos papeles y todo lo demás para mí. ¿Es ¿En serio? Sí, mi vida. Claro que sí, no te permitir. Yo les voy a dar un bonus. Listo. Prendemos. Pero, <risa> por favor, no me dejen. Este ¿Qué te devoló de nuevo no ¿Cómo lo al sí. menos dame una razón es que ya no te quiero, nunca te quise solamente quise tus tierras yo <risa> sí te amaba Cris no sé por qué me, no, me dejo amor, me dijiste que era tu prima porque no ganó su prima pues sí, no soy su prima eres una ilusa, cómo no te puse a dar cuenta todo fue planeado desde el principio pero sabes qué ya no te sigas humillando estás es, que es no un... vámonos ¡Pienso ver! ¡Pienso ver! ¡Ay, por qué hiciste eso! ¡Ya te quería! Santiago, qué bueno vernos a los años. Sí, hacía sí, falta una reunión entre amigos. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Mal, mal, muy mal, la verdad. Pero, ¿cómo es eso? Si tú tenías una buena estabilidad económica, ¿qué pasó? Cuéntame. Es que me tocó una mujer muy complicada. Me tocó vender mis tierras solo para complacerla. Al final se fue con otro y me quedé solo. Pero bueno, ya, ya pasó. Y ahora estoy buscando trabajo. Me dijeron que tú estás en una empresa. No sé si puedes ayudarme. Ay, qué pena escuchar eso. Que en verdad existen personas que no valoran el esfuerzo de su pareja. Pero sí, sí te puedo echar una mano. Justamente mi mujer es la dueña de la empresa. Y estaría gustosa de darte un empleo. Pero, ven mañana a mi casa y la conoces en persona y hablamos sobre el trabajo. Está bien. Está bien, Christopher. Me salvaste. No es nada, bro. Como te comentaba, Christopher, me va muy bien en la empresa. Mi mujer ha sido mi mano derecha y mi base fundamental para seguir adelante. Y no tal bajar? Ok. Mira, ya llegó. Amor, te presento a Entonces, Mucho gusto. Santiago me comentó que tu nube te utilizó y derrochó todo el dinero de tus tierras. Pero tranquilo. Lo mismo me sucedió a mí, hace muchos años. Pero desde ahí tomé fuerzas para ser lo que hoy en día soy. Rosy, perdón. Te juro que usted me se ha arrepentido por todo lo que te hice. Todos estos años pasé mal. Perdón, por favor. Ustedes no se conocen. Así es. Pero tranquilo. Que desde que tú te fuiste, a mí me fue mucho mejor. Conocí a alguien que en verdad me ama. Y desde ahí hemos salido adelante los dos juntos. Pero tranquilo, no te voy a denunciar. Porque sé que no tienes dinero. Es más, te voy a ayudar. Necesitamos a alguien más en limpieza. Así que quedas contratado. Está bien. Yo sé que no merezco ni eso, pero te muy agradecido por eso. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento.